A propósito de, de, de esto, de, lo, de la política de tipos, etcétera, eh, inicialmente parecía que esta inflación fuera eh, en parte estructural y e en parte eh, puntual. ¿no? Ahora parece eh, que se está convirtiendo en estructural casi todo. ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque todo está conectado. Entonces la política, aparte que ha llegado también a niveles que no se veían de hace 50 años, 30 años, depende de los países, ¿no? Estados Unidos ha superado el 8%, Italia también ha superado el 8% de inflación, España ha superado el 10% de inflación. Es decir, la política de tipos que en Estados Unidos parece más determinada. En Europa, eh, bueno, eh, ha empezado, pero parece más, se, será más suave, aunque continuativa, eh, ¿cuánto puede ayudar? Y sobre todo, ¿qué impacto pero puede tener en negativo, no? por ejemplo, sobre las hipotecas y por lo tanto siempre sobre las familias y, y sobre la deuda, por supuesto, de los estados? Sí. Hombre, pues el impacto puede ser muy negativo, ¿no? lo único yo creo que como siempre, hemos, estamos justo en estos momentos, yo creo que las dos últimas semanas, se ha visto eh, lo que ha sido la volatilidad de los mercados, eh, las grandes disparidades que se han producido de hace dos semanas que parecían que iba a haber continuas subidas de tipo de forma mucho más agresiva y ya la semana pasada se relajó, o sea, la renta fija la semana pasada pues de, de los tipos que se llegaban a pagar por el bono 10 años, tanto americano como el, el alemán, o el español, pues han bajado sustancialmente la semana pasada. Eso lo que quiere decir que se está preveyendo una posible recesión, una desaceleración económica, por tanto, que la subida de tipos se puede relajar y la inflación, eh, que estemos a lo mejor cerca del punto de inflexión. Que yo, es mi opinión, yo creo realmente que una vez se empiezan a subir tipos o una empiezan a comentarse todos estos temores que estamos viendo, eh, se va graduando, ya no puede subir mucho más la inflación desde los niveles actuales y yo creo que tenemos un mal endémico a nivel global que sigue existiendo, que es el, el envejecimiento de la población, eso hace que es una, un, un indicador deflacionista por sí y luego tenemos toda la disrupción tecnológica, que también quieras o no, eso con ayuda a a contener la inflación. Entonces yo, yo soy de los optimistas que creo que, que no es estructural para toda la vida, sino va a ser eh, se va a ir reduciendo, no tan rápido como se esperaría a lo mejor a principios de año, pero sí que paulatinamente vamos a ir viendo una reducción de la inflación y eso va a conllevar a que la escalada de subida de tipo se, se relaje. ¿no? Vale, pero podríamos pasar para la estanflación, ¿no? Es decir, estupida de inflación de toda forma más elevada de lo que era el 2%, que era la inflación ideal, y una pagada de consumo ¿no? y pagada de, de, de crecimiento. Sí. Ese es el peor de los temores, ¿no? la inflación Es, eh, desde luego, lo que se está intentando evitar a toda costa. Entonces, da la sensación también que se quiera provocar una desaceleración económica controlada para evitar la estaflación eh, Que llegásemos a una posible recesión, si eso con, conlleva el, el, la contención de la inflación que es el peor de los escenarios que estamos viviendo actualmente no porque una inflación tan alta de esos dobles dígitos que tenemos en España o la contenemos o, o se acaba trasladando a la cadena de producción a, a los salarios a todo y hace bueno eso provocaría una crisis muchísimo más grave de la que podemos tener